te cuenta cuentos y quiero invitarlos a este quinto quinto festival internacional de narración oral el cantar de las libélulas que se llevará a cabo del 15 al 19 de agosto a través de las plataformas de facebook live y youtube y bueno en este festival habrá invitados de muchos lugares y sobre todo Cuentos, muchos cuentos. Cuentos en lenguas originarias, sí, viejeros. Así como lo escuchan en lenguas originarias como Popoloca, Otomí, Guaraní, Pataki y Español. Así que no se lo pueden perder. Recuerden, del 15 al 19 de agosto a través de Facebook Live y YouTube. Nos vemos pronto. Yo soy Tete cuentos y desde la Ciudad de México. ¡Los invito! ¡Adiós!